Una vez configurada nuestra cuenta en Google Ads, es hora de encontrar las palabras claves y nuestro nicho de mercado. En el buscador de Google, vas a poner esto. Palabras claves de Google. Esto es súper importante. Cuando se despliegue la información, nos vamos a ir aquí a la opción donde dice Keyword Planner. Vamos a dar un clic ahí. Vamos a dar clic en acceder. Esperamos unos segundos. Y estamos en la página principal de Google Ads, planificador de campañas. Al principio, a ti no te va a salir esta línea roja, pues no te preocupes. Esto sale a partir de las campañas que yo estoy trabajando constantemente y algunas las he pausado y las he retirado. Sin embargo, lo que tienes que hacer es irte aquí a esta herramienta. Vamos a poner planificador de palabras claves. Descubre nuevas palabras claves. Aquí vamos a poner, por ejemplo, relojes de hombre. Porque esto es un ejemplo que te lo voy a llevar a cabo. Clic en empezar. Esperamos unos segundos para que se nos cargue el volumen de búsqueda que tenemos aquí al frente. Sin embargo, yo tengo en ubicaciones puesto Ecuador. En el lápiz voy a cambiar esa ubicación y solamente me voy a quedar con la ciudad de Quito. Por ejemplo, voy a elegir a la capital de los ecuatorianos. Vamos a dar clic en guardar. A partir de este momento me va a arrojar un dato o una data de lo que estoy buscando, pero para la ciudad de Quito. Tú lo puedes hacer tranquilamente para tu ciudad para tu país. Puedes asociar varios países también. Esta herramienta es fenomenal. Nosotros hemos puesto como tema de búsqueda relojes de hombre. Y ahora tenemos que hay 12,100 personas buscando con relojes de hombre. Pero el sistema te está diciendo, ¿y qué tal si utilizas solo la palabra relojes? Hay 201,000 personas buscando eso. Pero también puedes utilizar por relojes de hombre, relojes de mujer, relojes para hombre. Si te das cuenta, relojes hombre tiene más búsquedas que relojes de hombre. Y eso realmente te queda súper bien. Ahora una cuestión importante que te puede pasar es la siguiente. Probablemente no tengas eh, la columna de volumen activa y solamente tengas la opción que dice promedio de búsquedas mensuales. Todo esto fue las búsquedas que se hicieron en el mes anterior, entonces para que tengas una idea muy buena a partir de 1000 es una buena opción para encontrar ese nicho de mercado o a partir de 10 también como 100 te puede quedar muy bien, entonces ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es anotar tanto la palabra clave como el volumen de búsqueda mensual para que puedas hacer una lista y luego hacer un anuncio para publicarlo en redes sociales y empezar a generar ingresos en tu emprendimiento y en tu negocio. Aquí es realmente donde la cosa se pone bastante interesante, porque he puesto en orden de relevancia desde el mayor número de búsquedas hasta el menor, los 10 primeros. Como tal, relojes de hombre, relojes, relojes hombre y un largo etcétera. ¿Cuál es la idea? La idea es tener súper claro cuáles son esas palabras claves para empezar a configurar tu anuncio y empezar a vender en redes sociales. En este punto, tómate el tiempo que sea necesario para poder tener éxito en Internet. La regla es muy simple. Mientras mejor investigado esté tu nicho de mercado y tus palabras claves, tus objetivos de venta, posicionamiento de marca, etcétera, estarán totalmente garantizados. Te invito a seguir estudiando el libro de Social Media Marketing. Adquiérelo hoy mismo. En el video que acompaña la descripción te dejo todos los detalles. En el siguiente capítulo vas a aprender muchísimas técnicas de neuromarketing aplicadas a redes sociales. Aquí tu negocio o emprendimiento se va a disparar. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir notificaciones.